Muy buenos días amigas, esta es Tiffany desde Utah para el Mundo En el video de hoy te voy a estar enseñando a preparar comidas para toda la semana Ahora que están los chicos en casa, podemos preparar en un día el meal de toda la semana Vamos a estar yendo al médico Si sos nuevo en mi canal, te cuento que mi nombre es Tiffany Y hacemos blogs familiares Hoy me vas a estar acompañando al médico para el otorrino naringólogo acabo de tener una cirugía eh, hace tres semanas y te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones ¿qué estás esperando? activala para que no te pierdas más de mis videos soy Tiffany de Uruguay y tengo una familia compuesta por mi esposo que es de México mi hija de 8 años mi hijo de 12 años Dayan y Jordan le decimos Didi a Dayan y Jordi a Jordan y Jorge, la gente lo ha bautizado como eh, San Jorge, San Jorgito. Me estoy yendo al médico y acompáñame y bueno, eh, te invito a acompañarme y que tengas un buen día. Vámonos al médico. Amigas, acá estamos, llegando al hospital. Este, este aquí, me voy a ir a la óptica a la Walmart a ver si encuentro este son como las 9 y media visitas a las 10 no estoy segura si si estoy en el lugar seguro en el seguro, en el lugar correcto perdón pero hay un día de nieve ay no puedo respirar ahora después les cuento por qué tengo mi máscara al revés les voy a contar unos tips me voy a meter aquí voy a cruzar bien para no tener que para que no me pisen en la cebra correctamente espero estar en el edificio correcto a me puse doble máscara y les cuento que no no puedo respirar voy a entrar y al ratito las veo les cuento cómo me va ok aquí al check-in así que para entrar tenemos que chequear Good morning Good morning, how are you? Doing good, Jane How so can we help you with today? I have an appointment at 10 okay. but I'm not sure where but let me see It's... Okay. Ya nos chequearon, amigas Voy para adentro, a ver si me atienden. Eh, a ver si la puerta abre. No me voy a poner okay. Oh, aquí está. Emergency. Hello. Yes, I have an appointment today. Okay, Si tienes have an appointment. You're gonna go over to so Just straight through these doors, there's a little computer, just type your name in there and they'll call you up. Thank you. Up. So que tengo que chequear adentro de una computadora y este ya me atienden déjenme, abro la puerta ay amigas qué difícil se vuelve todo ok, I'm here voy a chequear el in. Check in aquí aquí amigas tengo que entrar la voy a dejar las veo el rato mientras chequeo. So, aquí tengo que poner mi nombre. So, Tiffany. Today. amigas era en el edificio de enfrente no era aquí ando perdiendo el tiempo ay qué tonta soy bueno ahora ya sé mi cita a las 10 creo que estoy un poco tarde y ay amiga estoy cansada este es en este edificio Igual ya me hicieron el check-in, están tomando la temperatura en el hospital. Si no, ti, si tienes fiebre, no te dejan entrar. Fue aquí, aquí, aquí, enfrente. Yo me fui para Kerr, de atrás. Hay un día heladísimo, súper malo para, para el virus, súper bueno. Pero espero tener suerte, llegar al tiempo todavía. Las dejo, amigas. Ya las miro. aquí vamos a entrar. ¿Se acuerdan? El año pasado vine, tengo un video... Bueno, Ahora estoy a Estoy cansada. Tengo mucho calor porque caminé en la nieve. Estoy toda sudada con esta máscara. Estoy empapada. Pero bueno, ya llegué. Déjenme ver la hora. Son 9.56. A pesar de todo, llegué a tiempo. Me metí mal. Me metí mal. Y este. Me metí en el edificio equivocado. Y este. Me pongo la máscara por precaución. Pero miren qué bonito que está afuera. Por ahí anda mi carro. Bueno, había venido el año pasado aquí, no me acordaba bien, pero está bonito el doctor, ahorita la oficina amigas acá estoy, si ya me van a atender, al ratito les hablo. ok, amigas, acá estoy, esta es la consulta, Yo aquí estoy, esperando al doctor, me pongo la máscara para prevenir, fue horrible, me perdí, estoy esperando a mi doctor. Este, acá estoy con mis botitas de siempre, ¿Eh? me, me encanta esta blusa, es cómoda, este, así nomás, sin maquillaje hoy. Estoy poniendo la más máscara porque tengo terror, con este frío el virus está en su auge, así que las veo al rato.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 poner la más máscara porque tengo terror con este frío el virus está en su auge así que la veo al rato amigas estoy cocinando ya puse la selga la carne voy a hacer una comida muy típica uruguaya que se llama canelones ya van a ver cómo los preparo esta comida la pueden congelar son acelgas que son muy sanas este, recuerden que la selga se achica mucho, eh, pierde mucho volumen, entonces puse dos bolsas bastante acelga. A lo que hierve se va a achicar y tengo aquí la carne molida, los morrones, o ají morrón, cebolla. Luego se, se pica la espinaca, picamos esto bien chiquitito, lo metemos aquí adentro, le ponemos white gravy y en unas uh, uh, frijoas o como se llaman este panquecas pancakes que ahora les voy a mostrar eh, se envuelven y quedan como enchiladas pero ya les mostraré cómo se hace y cocinamos es muy rica esa comida lo que yo hago con el morrón, nosotros le decimos morrón, yo sé que hay países que le dicen ají morrón, lo que hago es quito las semillas y las pongo aquí, las guardo y las dejo secar, luego en verano las germino y las planto, amigas, sepárenlas, pónganlas así y van a tener morrones orgánicos en sus casas, hecho por ustedes, ahora después voy a bajar al basement. Un día de estos hago un video, les muestro cómo guardo yo este, las semillas y cómo plantamos chiles y morrones con mi esposo. Esta es la manera de tener siempre semillas este, orgánicas para que puedan comer sano, amigas, porque con todo lo que está pasando... ...tienen que tratar de comer sano, de plantar ustedes en casita... ...eso básicamente saquen las semillas, germínenlas... ...estas las pueden guardar secas, duran hasta un año... ...luego ahora es la época propicia, marzo, para empezar a plantar... ...así que empiecen a plantar su, sus semillas... ...y van a estar comiendo unos morrones muy orgánicos... ¿Mm? ...ahí luego mi esposo que es el que planta les mostrará su plantillo de chiles... El año pasado cuando vino mi mamá, los dos se pusieron a plantar, comimos muy rico, les aseguro que el sabor que tiene la comida casera plantada no tiene nada que ver con, con la comprada. Ok, amiguis, este es el, así la, la masa para las frilloas, ya tengo el rellenito ahí, acá las voy a freír y ahorita les muestro cómo se hacen. Voy a hacer una y voy a necesitar las dos manos, así que solo les voy a mostrar esta y después voy a seguir haciendo. Ya se los muestro terminados. Les explico cómo son los canelones. Okay, técnicamente se pone así, un poquito más, tiene que quedar más líquido. Y le damos al sartén así. Okay. Y nos queda básicamente la acillor. Con la que vamos a hacer el postre y la, la masa es saladita, pero se hace también, eh, se aprovecha para hacer el postre que, que es dulce. Entonces, este, no sé ahora dónde tengo la pala, voy a buscar la palita, la voy a voltear. Y voy a voltearla con esta porque es la que tengo a mano. La volteo y así quedan. Y bueno, ya después les muestro, ¿ok? básicamente esto es los canelones ya las miro for you. Say that you know. Kiss me Kiss. un poquito a las algas porque se me están quemando déjenme coloco bien esto aquí acabo de llegar del médico ok y del otorrino bueno se cortó amigas no sé hasta cuándo grabé pero bueno las voy a dejar aquí me voy a poner a rellenar para que vean básicamente así se ponen amigas se rellenan con la carne molida. Son como si fueran parecidas, pero no igual a enchiladas. Pero el sabor es diferente. Muy rico. Ahora que termine, se le pone quesito y crema arriba y quedan deliciosos. Miren esto, amigas. Miren mis dotes culinarios. Miren. Miren, miren. Ay, mira, mira. Uh, eh. Ay amiga. Amigas, así quedan los canelones, son como enchiladas. Las voy a poner al horno y ya les voy a mostrar. Ok, besito. Amigas, buenas tardes. Esta es Stephanie, acá estoy. Estoy un poco triste. Llegué, bueno, ya son como las 5 de la tarde, acá. Este, les cuento, ahí fue. fue horrible. Este, buenas tardes Me fui, hace una nieve, Bárbara, me fui al hospital Y vine un poco triste, bueno Siento, mmm, o sea, para las que están recién entrando a mi canal y no entienden de lo que hablo eh, en el, Les estaba contando mientras cocinaba que quedó riquísimo los canelones Este, a mi esposo le encantaron Y después les mostraré la receta este, Aparentemente quieren como dejar los doctores todo en el pasado Como empezar de cero Lo que no estoy de acuerdo Porque pienso que podían haber hecho algo antes Y bueno, no sé El tema es el siguiente eh, Aquí está mi niña y mi esposito Ahí está Jorge vestido de trabajo Y Dayan enojada ¿Por qué estás enojada, Dayan? Está buscando el tape, amiga, si no lo encuentra, esposo se está comiendo unas tangerinas. Está vestido así de trabajo porque fue a trabajar. Y porque tenemos una heladerita que nos regalaron. Y él fue a ver si la puede arreglar para, para que podamos poner carne ahí. Pero vamos a tener que comprar un freezer nuevo porque no congela, amigas. Lo tuvimos toda la tarde enchufado y bueno, por algo nos lo regalaron. Eh, no congela bien entonces este prefiero qué les iba a contar eh, el doctor me vio en el año 2018 y él me dice que, que por qué no dejamos todo así y empezamos de cero y no sé pasaron cosas que no quiero hablar ahora pero a ver cómo les explico hay un portal de mi clínica médica por donde los pacientes pueden entrar y ver. Tienen acceso a su historia clínica, ¿ok? Entonces el doctor se dio cuenta que yo entré y vi los resultados y imprimí unas hojas. Entonces hoy, cuando fui a ver al otorrino-naringólogo, él me empezó a hablar muy bonito. Que hace dos años, en el 2018, yo te vi... Yo, yo te dije que tus cuerdas vocales me hizo toda una explicación de, del problema que yo tengo, pero él le, lo dejé que hablara. Después que habló un botón de pelotudeces, le dije, Doctor, yo sé que en el año 2013, en Ogden, el resultado de una biopsia que me hicieron en uno de los cuatro nódulos que yo tengo en mi garganta, había dado abnormal, como no normal, como que hubo células cancerígenas. Ahora yo tengo todo este problema en este lado, la linfoademopatía, que es inflamación de los ganglios linfáticos, y un posible cáncer de seno que hace dos años que... Eh, le dije yo voy a hablar con un abogado y estoy considerando una negligencia médica y él no le quedó de otra más que decirme sí le dije cómo descubrí yo, le dije que, que en el 2013 le digo porque yo estaba arreglando mi ciudadanía y en ese interín ponen a mi esposo en deportación entonces el abogado me pidió Toda la medicación que yo tomaba para el caso de mi esposo para mostrarle a inmigración que yo tenía un padecimiento físico y que necesitaba eh, a mi esposo aquí en los Estados Unidos porque iba a ser muy doloroso para mí si mi esposo no estaba en los Estados Unidos por mi situación médica. Entonces el abogado de inmigración me manda a pedir mis récord médicos. Esto fue en el 2018. A mí me hicieron mi última biopsia porque me la hacían cada seis meses, pero después que me quitaron, me cerraron la Seguranza Médica porque mi esposo era ilegal y, y no sé cuántas cosas que no calificaba. Ellos decían que yo no era residente permanente por cinco años todavía, así que no aplicaba para Medicare, me negaban el seguro. Me abrieron y me cerraron el seguro, el Obamacare. Me lo cerraron sin decirme nada ni por qué. Y decían que contaba el income de mi esposo, pero que no contaba porque él tenía un ITIN. Y que yo no tenía todavía cinco años de residente permanente, entonces no calificaba para, para, para Medicare para mí. Sí para mis hijos, pero no para mí. Entonces yo no tenía dinero para bancar los tratamientos médicos, las biopsias que eran cada seis meses. Entonces ellos no me atendieron, pero tampoco me informaron. ¿Cómo me entero cuando voy a buscar estos? estos eh, el abogado de inmigración me manda a pedir mi historia clínica Vengo desde Ogden leyendo hasta Solley y ahí me entero que uno de los ganglios había... De, de uno de los nódulos había dado células cancerígenas en el lado derecho. Ellos... nadie me avisó, nadie me llamó nunca para decírmelo. Lo descubrí yo a raíz de que el abogado me manda. Entonces, en el 2018 vengo a este doctor con el que fui hoy y le digo, doctor, eh, no tengo seguro, pero me salió un resultado anormal. Yo allá en Ogden me hacía X tratamiento. Entonces, él me empezó a atender. Me metió una cámara y me dijo que yo no tenía nada, que el problema que tenía eran las cuerdas bucales, porque mi voz cambia y se pone ronca, ¿ven? Cuando yo giro la cabeza, yo pierdo mi voz. Y mi voz, esto viene pasando hace muchos años, entonces él dice que, que no es cáncer, que entonces como yo me descubrí ese pozo en el 2018, más mi ronquera, que yo dije, bueno, mi teoría es, ok, perfecto, el cáncer de aquí se bajó al seno, yo no soy doctora, pero yo comencé con diarreas, con pérdida de, de mi... Dice que tengo Hashimoto... Me dijeron que tengo Hashimoto disease, que tengo fibromialgia. Yo creo que fui mal diagnosticada y que estoy mal medicada. O okay, que ellos me diagnosticaron falsamente y yo me doy cuenta que me están manteniendo. Mi teoría es que el tumor llegó a la cabeza hay algo y lo están dejando pasar, yo me siento cada vez peor, lo único que me hace sentir bien son los medicamentos y yo voy a llegar hasta el fondo de esta situación. Bueno, ahora hoy él me dijo, ¿por qué no dejamos, como empecemos de aquí en adelante? No te voy a poder operar por lo del coronavirus, pero me dijo, pero tu problema de, de tu ronquera, ¿ves así? de mi ronquera, que son las cuerdas bucales, que él notó con la cámara, pero él no me dijo, de, en el 2018 me hizo el estudio y hasta el día de hoy me vienen a decir que yo, te, que yo supuestamente tengo, pero que, no, que sigue siendo muy caro para mi bolsillo, yo tengo seguro hoy, tengo Medicare, no veo por qué no puede cubrir el Medicare para mandarme a hacer ejercicios vocales. Según él, son los músculos que esa ronquera que yo tengo cuando giro la cabeza, son músculos que andan mal, entonces esos músculos cambian la voz. No creo, yo pienso que tengo un cáncer. Entonces, yo le aclaré al doctor. Bueno, me mandó a hacer una biopsia, que me van a llamar en dos días. Hoy es... ¿Qué día es hoy, papá? Hoy es... Pero números, hoy es jueves 26 de marzo eh, del 2020. Eh, si no me llaman en dos días, que llame yo, que el doctor mandó a hacer una biopsia para de, el, descartar cáncer de este nódulo que había salido anormal y que lo va a comparar con la mamografía que pasó, que me van a hacer el 29 de abril del 2020, pero yo ya no confío en los doctores, so, vamos a esperar qué pasa, porque mi teoría es que yo tengo cáncer desde el 2013, que probablemente ya llegó al cerebro, por los síntomas que tengo, a mí me dan remedios para la diarrea, me dan un montón, yo, y yo creo que solamente me están manteniendo. Y cuando me operaron hace tres semanas atrás, yo le expliqué al doctor, yo tengo, a mí se me inflaman los ganglios. Él dice que, que no me olvide del Hashimoto Disease. Yo tengo inflamación de ganglios. Y le dije que era la linfa, linfoademopatía. Entonces, él entró a la computadora y le dije, mire, yo estuve viendo unos resultados y dijo, ¿por dónde los estuviste viendo? Le dije, en el portal, yo tengo un acceso de, de, de paciente ¿no? a los resultados. Y me dijo, yo acá no veo nada. Ah, Le dije, no, qué raro, porque yo vi unos resultados de la T4 y de la tiroides que salieron abnormal. No, a mí no me aparece nada. Me dijo, a ver, ¿y por dónde entraste tú? Me dice. Porque, y le mostré, entré por mi celular y cuando fui a meter el password y la fecha de nacimiento, él tocó unas teclas en la computadora y, y ya no pude entrar. Como que él me trancó el acceso. Y le dije, no te preocupes, yo ya había entrado en mi casa y ya había imprimido. Le dije, hijo, ¿y los tenés acá? Le dije, no, pero los tengo en mi casa. Yo tengo, ya había imprimido, impreso como se diga, los resultados abnormales de lo que él me estaba negando en mi cara, que a, que a él no le había salido nada mal. Entonces yo me vine muy triste hoy y voy a ir a ver al abogado que me recomendaron de mala práctica. Um, también le expliqué que a mí se me inflaman los ganglios en las ingles y en, en lo, aquí en el hombro y aquí. Y él dice que este dolor es por el dolor de las cuerdas vocales. No, yo tengo un dolor aquí. Yo me toco aquí y el dolor irradia aquí y al seno. Y él dice, ah, qué raro. So, no sé, voy a hablar con el abogado. Le voy a plantear el problema y si tengo que firmar un malapraxis lo voy a hacer. Y como que me dio a entender, porque son los mismos doctores. Le dije, yo soy ciudadana ahora, tengo derechos, voy a llegar hasta el fondo de esto y yo siento que ustedes sabían hace mucho tiempo lo que yo tengo y me han diagnosticado mal y de golpe desaparecen todas mis historias clínicas y no tengo acceso a ver que tengo derecho, entonces dije voy a tener que pagar un abogado y él me dijo, ya vengo, voy a hablar con tu doctor porque este es el, el otorrino, pero yo tengo mi doctor de cabecera. Déjame que le pido, le voy a pedir esos resultados para analizarlo. Y, y te digo. Y no volvió él. Me mandó a la enfermera, que me trató bastante grosera, y me dijo la enfermera, ah, te van a llamar en dos días para mandarte a hacer, pero no te aseguramos que tu seguro lo pueda cubrir. Y me dijo, este... Que, que me van a hacer para ver si hay células cancerígenas una biopsia en este ganglio que es el que yo creo que se hizo cancerígeno en el 2013, amigas y me dijo y, y si no te llaman ellos llamas tú pero y, y te va a llamar el doctor que supuestamente me va a llamar no sé para qué creo que para decirme me dieron, me dieron esta tarjeta que llame yo que si no me llaman de este número llame yo entonces, yo quiero dejar todo grabado. For your convenience, presentative will contact you schedule an appointment. Va a ser contactada de 24 a 72 horas, dice aquí. ¿Ok? De 24. No sé si puedan leer. Que me van a contactar de 24 a 72 Alguien se comunicará con usted detendiendo los requerimientos autorizados por su médico. Que, que no me quieren operar porque tienen orden de no operar por el coronavirus, yo entiendo. Pero bueno, vamos a empezar. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Pienso que me parece perfecto que estén tomando acción. Que me envíe a hacer una biopsia. Quiere una biopsia del tumor y de no sé de qué. Y bueno, dijo que en todo caso, si es muy urgente, me va a tener que operar. Pero yo quiero esperar a la mamografía el 29. Porque si a mí me, me, me detectan un cáncer, entonces ahí yo voy a actuar. Porque este cáncer no es de ahora. Yo vengo así hace años y fui mal diagnosticada. Y quiero que me den todos mis récords médicos de todos los años. Desde el 2012 que yo empecé a tratarme. por él. Quiero saber cuánto hace porque me han puesto en riesgo. ¿Me explico? Me han puesto en un riesgo muy grande. Porque si el cáncer hubiera corrido a, a todos mis órganos, que por suerte no. Pero quiero ver qué pasa porque yo... Soy una persona joven que no puede vivir sin gabapentina ahora, porque cuando me quitan la gabapentina y el duloxetín, yo no, mi cerebro no funciona. Yo me siento un dolor aquí, en mi ojo, aquí. Yo siento que, que hay algo en mi cerebro, que hay algo que no funciona bien. Yo pienso que, no sé, yo le dije, los doctores son ustedes, porque me molestó que mi doctor me dijera... Y si sabías que tenías cáncer, no, yo no sabía, yo estoy esperando un diagnóstico, a mí nadie, dije, los doctores son ustedes, y ustedes nunca me han dado un diagnóstico. El hecho de que me diga que no me dijeron, si yo no leo los papeles, no me entero, ellos no me dicen, ellos a mí me diagnosticaron fibromialgia, tiromegalia, que es Hashimoto disease, y... Y linfodemopatía, que él dice que es la inflamación de los ganglios del cuello, perfecto. Pero yo hablé con mi doctora y yo tengo ese hundimiento en mi seno, que el doctor lo vio. Me han hecho millones de, de CT scan, MRI, placas de pecho, placas de esto, placas del otro y mamogramas. Y nunca me han dado, me dicen que los resultados son, y yo sé que hay algo, ¿ok? Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa, amigas, pero bueno, cambiando de tema, este, eso es lo que está pasando con mi salud, hoy fue un día, ahora salió el sol, miren, está lindo afuera por lo que se puede ver, tengo ahí mi plato comí, ah, me voy a poner a limpiar, estoy agotada, a mí me duele todo el hombro, el brazo, yo le dije, yo no puedo limpiar normalmente, Acá estamos, este Jordan está, hizo sus deberes en línea. Está jugando con su primo en el Xbox. Diane está haciendo sus TikTok en su cuarto. Mi esposo llegó, nos acostamos a dormir una siesta. Llegué muy baja de ánimo, amigas. Y acá estamos, este, estoy grabando para ustedes, editando, pensando ideas de videos para mañana. La verdad que el encierro nos tiene a todos que ya no sabemos qué hacer deseando que este coronavirus bueno lo que me pasó fue que cerraron eh, todas la, todas las puertas del hospital por el corona están cerradas ok se eh, eh, cer cierran y abrieron como una carpa y te toman la temperatura y te toman tus datos y si tienes temperatura entonces, este, ellos te, te, no te, no te... No sé, te están tomando la temperatura para que puedas ingresar al hospital. Aunque tengas una cita. Y yo no tenía temperatura. Así que yo me puse mi máscara. Y les quería contar algo sobre la máscara. Este... Les quería enseñar algo. Estoy viendo a ver dónde está mi máscara, pero no. Tengo las máscaras que me compró mi esposo abajo. Amigas, la máscara tiene... Tiene dos caras, ¿verdad? Esto lo aprendí de un doctor y lo quiero compartir con ustedes. Son las máscaras... Las máscaras son... As... ¿Me trae? Sí, por favor, mi esposito me la va a traer para que yo les enseñe unos tips. Quería hablarle, gracias amor, ahí está mi gordo, que yo... yo. Ahí está, se va a buscarme el, el, la máscara para que les enseñe. Les voy a explicar. Eh, estaba viendo varios doctores la situación es primero una cosa estaba viendo los blogs de isabel y no estoy de acuerdo con ella yo sé que trabaja para univision que es una cadena de la que no apoyo mucho porque son muy amarillistas y son de izquierda y este isabel dice ay no vean noticias no vean amigos ¿Cómo va a decir que no vean noticias? Hay que ver noticias. ¿tá? Hay que estar informados. No estoy de acuerdo. ¿Cómo no vamos a estar informados? O sea, ¿qué está diciendo esta mujer? Debemos informarnos porque, claro, política de izquierda, la desinformación para que nos puedan manipular. Si tú eres autosuficiente, gracias, amor. Mi esposo me compró, estas son las pocas máscaras que quedan, ya no quedan. Y cada vez que salgo, porque no me queda de otra que estar expuesta, este, les voy a contar algo. La máscara tiene dos lados, ¿ok? Oh, y primero, no le hagan caso a Isabel, si sí vean noticias. Tampoco se saturen, pero de, vean bien las fuentes, que sean fidedignas. Hay mucha prensa amarillista. La máscara tiene dos lados, ¿ok? Esto explicaba un doctor peruano muy buena fuente. ¿Sabes que cuando empecé a hablar de Isabel y de eso se me cortó? Me está, ¿Alguien me controla en la cámara? ¿Sí? Se cortó, no me dejaron hablar mal de Isabel ni de, de Univision. Eh, esta máscara tiene eh, dos lados, ¿verdad? El más oscurito que es este y el blanquito que es este. Este lado de la máscara es el filtro, amigas, el filtro, ¿okay? Cuando ustedes se colocan la máscara, aquí hay un fierrito, ese fierrito se aprieta y se marca, ¿ven? O sea, si tú ya estás enfermo o tenés sospecha de que estás enfermo y vas a salir para no contagiar, Pones el filtro del lado de adentro para que tus gotas de saliva contaminada no salgan de aquí de la máscara y contaminen o caigan sobre las superficies. El virus, este, el corona, es un virus pesadito. ¿okay? Él no anda flotando en el aire, él cae al piso, o sea, muy difícil que lo respire. Este virus, la forma de contagio es. Si tú tocas una superficie, como explica el doctor, le encanta el vidrio. Por eso hay que lavarnos las manos. Entonces, si tú estás enfermo, usas la máscara de este lado, porque el filtro blanco de tu máscara retiene para proteger a las demás personas. ¿okay? Ahora, si no estás enfermo, pero te quieres proteger, el filtro es este lado blanco, entonces la máscara va del lado blanco hacia para que no entre, ¿okay? so, este es el filtro, entonces si no estás enfermo pero sales a la calle y quieres prevenir el contagio aquí aprietas el fierrito y este es el filtro, aquí va a quedar trancado el virus ¿okay? y no te vas a contagiar yo me pongo doble máscara y no reutilices una máscara. Yo sé que están escasas, pero bueno, hay que tratar de conseguir. Ya están este, volviéndolas a poner. Entonces, protéjanse. Si tienen que salir, no les queda más remedio como a mí. Sobre todo ir al hospital. Pero somos de la población que está en riesgo. Lávense las manos. El virus vino para quedarse. Ya no se va a ir. Saltó. De la especie animal a la especie humana y mutó. Tienen el genoma, ya tienen una vacuna, no va a salir al mercado muy pronto. Los países pobres son los que van a, a tardar más en tenerla. Esta es información verídica. Y lávense las manos, el jabón el jabón y el agua. Y lávense muy bien las manos siempre por si el virus llegó ahora. Medidas de precaución, sáquense los zapatos fuera de su casa porque el virus cae al piso, y puede estar en el piso. Entonces sí, dejen sus zapatos afuera y lo más recomendable es que caminen en su casa con las medias. Mi esposo lo está haciendo así. Ahora tengan cuidado con las viudas negras y las arañas, porque les encantan los garages y los lugares oscuros. Así que no mueran de coronavirus. No cuídense de no morir de coronavirus, pero que tampoco me los pique una viuda negra. <ríe> Tengan cuidado. Eh, pónganse, eh, cuiden eh, la ropa. La ropa eh, depende, pero mantengan la distancia. Lávenlas si no se sienten seguros. Se entren, se la sacan. Se dan una ducha con jabón. Antes de entrar a su casa, si tienen síntomas leves, quédense en casa. Si pueden respirar, si hacen fiebre alta y no pueden respirar, llamen primero antes de ir al hospital, díganle los síntomas que tienen, ellos les van a decir si van o no al hospital. Si se sienten enfermos, por favor, no salgan, no se visiten entre familia, tenemos la gran bendición de tener el videoconferencia, el whatsapp seamos conscientes hay mucha gente inconsciente que ha sido muy egoísta he estado viendo ayer y por eso me he sentido un poquito triste también de ver a los enfermeros y doctores las caras, esas caras de esas enfermeras que ya no dan más pidiéndoles por favor enfermos de coronavirus haciendo videos, no esperemos a que nos toque o oh, que podamos enfermar, había un teenager ayer murioso, sí afecta a todos, este, hay gente mayor que se ha salvado, hay gente mayor que no, que no y así, hay mucha gente sufriendo, siendo aislada, falleciendo sin la oportunidad de poder ver a sus familiares. Este virus es serio. Estamos en las dos peores semanas, en el pico más alto. Por favor, dejen de salir a correr. No son vacaciones. Los he visto a muchos corriendo y como que piensan que estos son vacaciones y no están teniendo el cuidado porque tú no sabes. De repente tú eres un transmisor y bueno, este es mi aporte, mi granito de agua y poniendo un poquito de verdad porque no la verdad que no apoyo a Isabel eh, para nada, de que no estén informados. Amigas, si tenés un canal grande y podés influenciar y ayudar, no estés dando la noticia por unos pesos que te paga Univision diciendo noticias amarillistas. ¡Ay, no vean, no vean, no vean noticias! No, sí vean noticias, porque hay que informar. Tampoco estén sugestionados todo el tiempo, pero busquen buenas fuentes de noticias. Por suerte yo, el periodismo uruguayo y argentino es muy serio y puedo tener, confío mucho en los doctores y en el periodismo de Sudamérica y puedo acceder a ellos por YouTube porque yo no confío en, en Univision, no confío en... Es una cadena muy de izquierda y amarillista y siempre que tratan de hacer política eh, con un tema de que me parece que no debería de tener partidismos políticos. Me da vergüenza que Univision haga partidismo político de una enfermedad en la que deberíamos estar todos unidos. Ay, que Donald, na nada. Aquí no hay partidos políticos, señores. Acá hay una nación y estamos todos luchando por, por sacar adelante eh, lo mejor que podamos porque nos afecta a todos económicamente y apoyo a mi presidente que dice que mientras más rápido salgamos de esta situación, mejor nos vamos a levantar económicamente. Depende de cada uno individualmente, del apoyo que le demos a nuestra nación, tratando de quedarnos en casa, lavarnos las manos y ser lo más conscientes y responsables posible. Así que quédate en casa, cocina conmigo. Eh, los canelones me quedaron riquísimos. Otro día les hago la receta. No me siento muy bien de mi cabeza, solo quiero dejar este testimonio, que si algo a mí me pasa, que, que le dije a mi esposo que investigara, ayúdenme, que no va a ser algo así, que desaparecieron mi historia y todo yo no sé yo quiero saber qué tengo realmente si hay algún doctor mirando esto escuchando mi caso le pido que me contacte siempre dejo mis links en mis videos de mi facebook e instagram por favor para que me ayude a saber qué está pasando o algún abogado se los voy a agradecer y bueno esta es tiffany con un tono un poco más serio hoy y las quiero mucho se me cuidan sigan mis consejos yo soy confiable las amo mi niña anda por ahí cuídense mucho y oremos mucho que dios está con nosotros amigas sabíamos que estos tiempos iban a ser así y um, tenemos que dar decir la verdad siempre le duele a quien le duela y no prestarnos mi canal de repente es chico y, y bueno no me importa perder patrocinio ni prefiero ganarme el dinero honradamente para poder diezmarlo dignamente que estar este, siendo un títere de nadie diciendo no vean noticias como dice Isabel no vean noticias no ve ay no vean ya no vean no que no vean nada y que vamos a estar en la ignorancia Tú, tú tienes que informarte lo que pasa en el mundo, si sí vean noticias, ese es el consejo de Tiffany, si sí vean noticias, porque también escuché por ahí a Evaster, hay que ver noticias, hay que estar informados, hay que saber tener la madurez para sonreírle a nuestros hijos y darles lo mejor, no transmitirles el estrés. Y ser adultos para reconocer, porque si tú no sabes, si tú no te informas, ¿cómo te puedes proteger? La ignorancia es el opio de los pueblos, porque por eso los gobernantes corruptos gobiernan en la ignorancia. Nos quieren ignorantes, no debemos permitir que nadie que tenga un canal grande y, y le paguen un buen billete nos No vean noticias... Isabel, te digo, Isabel Blog, si vean noticias, amiga, infórmense, porque es la única defensa que tenemos contra la ignorancia y contra el abuso y que hagan con nosotros lo que quieran. No se saturen, tampoco, pero hay que estar bien informados, ¿ok? Para poder proteger a tu familia. Entonces, esta es Tiffany, las voy a dejar hasta mañana. Prendan la campana de notificaciones para que reciban más de mis videos, para que les avise cuando bajo videito. Coméntenme aquí abajito qué piensan, en qué están de acuerdo y en qué no, porque se acepta. Y si estás visitando mi canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete, activa la campana y podemos conversar. Tiffany desde Utah para el mundo, las quiero mucho.